árbol de jagua, genipa americana, genipa americana, huito jagua es una especie del género genipa, nativa de norte, suramérica, hay evidencia de su existencia en Bolivia y selva del Perú, Caribe, sur de México. Es un pequeño árbol monoico de 15 metros de altura, raramente de 25 metros, y tronco cilíndrico recto de 60 centímetros de diámetro, con contrafuertes de 1 metro, hojas opuestas, lanceoladas u oblongas, 20-35 centímetros de largo y 10-19 centímetros de ancho. verde oscuras y lustrosas de margen entero, flores, enzimas blancas, amarillas o rojas, con cinco corolas lobuladas de 5 o 6 centímetros de diámetro y 10 milímetros de ancho. El fruto es una valla comestible de cáscara gruesa de 4 o 8 centímetros de largo y 4 o 6 de ancho, castaña, globosa, escabrosa al tacto, 1480 semillas. Semillas fibrosas, 8 milímetros de largo y 9 milímetros de ancho y 2 milímetros de grosor, blancas, elipsoides al secar negras. Tiene un número de cromosomas de 2n igual 22. La felipe americana se cultiva por su fruta comestible y para bebidas, mermeladas, helados, polvos azucarados. La medicina tradicional es útil en tratar ataques del micropes candirú. Las naciones nativas suramericanas lavan sus piernas en el líquido claro de la fruta que tiene un efecto astringente. Cuando el líquido se oxida, tiñe en negro la piel. El teño es permanente, pero solo afecta las capas externas de la epidermis. Así pues, cuando la piel se renueva, la mancha desaparece en uno o dos semanas. Cuando los indígenas sudamericanos se preparan para una batalla, se pintan entre ellos con jugo de genipa y colorante anato. Es un rojo vivo extracto de uruku o Ruku o anato del arbolito lisa orellana. El jugo de la fruta inmadura es claro e induce una reacción química en la piel humana cambiando su color a un azul oscuro por lo que es usado como pintura corporal. La fruta madura del huto se toma cruda o en mermelada. La fruta es elaborada en infusión y bebida como remedio para la bronquitis. El húto prefiere suelo aluvial que hace muy rápidamente produce en 3 años aún en campos inundados. aunque Puede ser plantado el más frecuente su dispersión por animales y agua. Un muy buen árbol descendente para alcanzar a otros árboles. Con los frutos maduros y fermentados con agua ardiente se hace una bebida alcohólica. El fruto es insecticida, la pulpa se la untaban los indígenas como repelente y también bactericida y germicida, probablemente debido al fenol. Madera Noble, de buena calidad, dura, flexible, fácil de trabajar. Se hacen casas, culatas de escopetas, arcos de barriles, carretas, vehículos, hornas de zapatos, embarcaciones, pequeñas, ebanistería, carpintería. Medicinal, fruto, sudado, flor, corteza, corteza en inclusión. Se emplea como remedio para la gonorrea con fruto verde astringente, antiinflamatorio, antianémico, es fuente natural de hierro, riboflavina y sustancias antibacterianas, flores tónicas y febrífugas. Las hojas son alimento de las orugas del lepidótero e los fabus. Nombres comunes, jagua azul, jagua, cua. Agua Blanca, Caruto, Iluale, Yuale, Irayola, Tejeroso, Maluco, Tejeruco, Chagua, Sagua, Yaguare, Uto, Caruto del Orinoco, Guacamote de las Antillas, Jagua Palo Colorado del Perú, Vitú del Perú. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.